Muy buenos días, tardes o noches. Hoy estamos en el, la parte 4 de Insomnio, donde me voy a enfrentar la noche 7 o posiblemente la noche 8, ya que no sé qué tan difícil va a ser. Así que suscríbete si aún no lo estás para ver más videos de este tipo de terror. Empecemos con el video. Estoy aquí, vamos a ver qué pasa aquí. Me va a empezar a atacar muy pronto, se los aviso es lo... Cuando lo esto voy a agarrar pila A ver, a ver, ahí estaba me, me pongo una poquito de batería Y ya Vamos a ver si logro sobrevivir hasta las 6 de la noche Demasiado difícil va a ser esto No lo sé Rick Ahí estaba ¿Pila para mí? No, no, pila para mí estará ya El ruido confunde mucho Uy, estaba abriendo ahí Pila, para mí Porque no me puedo quedar sin pila Por ninguna razón es una noche muy avanzada Y me puede matar en cualquier momento esta cosa Ahí estaba abriendo ¿Pila para mí? No, no hay pila para mí Vamos, vamos, vamos, vamos vamos Noche 7, de verdad ¿Cómo llego tan lejos sin morir? ¿Cómo mi man... Uy, estaba ahí ¿Cómo con lo manco que soy? Me salen las cosas de, de así, así nomás Bueno cada vez se va pone más tenso Más tenso, más tenso Y voy a terminar muriendo 100% Porque no sé cuántas noches tendré este juego Pero si hay otra la voy a grabar hoy Este ruido confunde mucho ¡Ah! La pila se gasta demasiado rápido Debo asustarlo para agarrar una pila No, mejor la agarro ya Tal vez es una gorda era una gorda, no tan gorda, la verdad. Ahí estaba viniendo. Pila para mí, no pila para mí. A ver, si sí, es que ven la cámara un poco oscura, es de que así se graba. No es que sea yo ni mi celular, sino que casi graban programa de grabación que yo tengo. perdónenme por eso, si escucha algún ruido de fondo, es que mi casa es muy gruesa A veces me escapa algún ruido de fondo. Ojalá no les moleste tanto. Vamos a ver, vamos a ver. Esto cada vez se ponemos tenso Ya son las dos. Pila para mí, o pila para mí. O si se ve, nada más de que. No me da. Ahí, mi... lo rápido que es, nada más 5 segundos le dejo y ya me mata. Vamos. Ay, ese ruido me confunde con una puerta. Ya más, muy ruidoso. A ver, vamos, vamos, vamos Ya son las 3, 3 minutos más de supervivencia y ya A ver, vamos, vamos, vamos, vamos Falta muy poco para ganar 3 minutos sobreviviendo y ya Con estos 3 minutos me alcanza Es lo suficientemente Para sobrevivir, ¿no? Ojalá haya noche 8 para jugarla En este video y ojalá muera porque no he visto el screamer. Si ustedes quieren, puedo. Uy, casi muero ahí. Si ustedes quieren, les voy a poner el screamer al final. A ver, vamos. A ver, como no me he muerto ni una vez. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, yo sé que yo puedo. Yo sé que puedo contra esta cosa. No me va a violar. No me va a poder hacer nada no me puede tocar ni nada porque yo la ilumino en la cara Ay, le queda 3 de batería a mi linterna necesito asustarlo aquí no aquí no aquí no aquí no se me coce sin batería muero se me batería muero necesito la batería 100% <ríe> siempre me gusta tenerla completo cuatro cuadros ahí estaba ya estaba viniendo bueno, nada más faltan dos minutos Eso creo Como que pasa muy rápido, ¿no? Ahí estaba A ver, vamos, vamos, vamos, vamos Yo sé que puedo Yo sé que puedo, yo sé Que puedo hacer esto Ahí estaba ¡Y eso no es un minuto! vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Ahí está viniendo me, mejor recargo pila por si acaso Porque mientras más pasan las horas Más viene Más rápido es Vamos No me ha un poquito Y ya le gano No me podría dormir y ya dejar esto Bueno, sí, pero Pero vamos aquí hay, hay que arriesgarnos Me tengo que arriesgar por ustedes Que no me mató ni una vez En ninguno de los juegos Nada más se el gasto. ¿Pila? No hay pila para mí, creo que desde esta hora ya no hay pila, así que voy a quedarme mi energía. Vamos. Aquí no está. Aquí no está. Aquí no está. Aquí no está. Aquí no está. ¿Por qué hay peluches en el lugar? No lo sé. Estaba viniendo por ahí. Hay peluches por todo lado. ¡Sí! No me has podido matar ni una solita, ¿Ves? No has podido. Simplemente 6 noche 8, 8. Esto va a ser demasiado difícil. Bueno, sigamos. Estamos. Uy, bien. Tan rápido viene. No, pues ya no tengo oportunidad. 6 minutos para sobrevivir la noche 8. Acá no hay nada. Acá tampoco. Ahí estaba. Pila, no hay pila. Voy a esperar un momento porque nunca hace seguido. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Por aquí debe estar. Por aquí debe estar. Ahí estaba. Pila para mí. Bueno, me agarré ya un campito, al menos. Casi va a poner más tensión. Un, un minuto, ya sobreviví como sobrevivo hasta ocho noches Que yo su ni una sola rueda Vamos Por aquí debe de estar algo Por aquí Se los aseguro que me va a matar En esta noche, creo Creo nada más Porque no sé cuándo me va a matar Escucho algo raro, ¿eh? No abrir esto nada. Viene por acá. Vamos, un poquito de agua, de agua pff, de pila. Y ya, no debo de gastar tan rápido la pila. Ahí estaba. Ahora viene mucho más rápido. Un error y muero. Ay, eso me confunde. Ahí estaba viniendo. ¿Pila para mí? No, no hay pila para mí. Bueno, seguiré sí, sin pila. Vamos, vamos. Yo sé sí que puedo, yo sé sí que puedo. las dos. Esto debe ser, no debe ser un problema para mí. Ahí estaba. Vamos, vamos, vamos. Un poquito de pila y ya. Ahí está. No gasto nada de pila yo. Vamos. Perdón por decir tanto, vamos. Recuerden que es porque estoy concentrado. Viene por acá. Vamos. Ya, cambia las tres, ya. Ya son las tres, ya, ya. Ahí estaba viniendo. ¿Por acá? No. Es que se parece mucho el sonido que hace... Con el que hacen las puertas. Vamos, pila para mí. Porfa, que me llene. Aunque simplemente me va a llenar porque es un campito. Bueno. Ya nada más falta un poco. Faltan tres minutos y gano. Tres minutos y gano. Hoy no me vas a poder violar. O, o matar. Como ustedes le quieran decir. No me va a poder atrapar nunca Nada más que ustedes quieran ver en el screamer, yo me dejo atrapar. Bueno, hila para mí, y la para mí. Pero voy a esperar que se retire un poco más la pila. Uy, con ese ruido se confunde mucho. Este, no, no lo escuché nada. Por eso esta es un roll más rápido que antes. Cuatro. Esta no me causa sin los dos campitos de batería, eso es una señal buena. De que voy a sobrevivir, muchas veces se sobrevive Ahora mismo voy a dejar que me asuste, ¿ok? A ver. Ya estaba viniendo, se escucha muy. Muy bien cuando te viene. Si te agarras de muy no. Bueno uh, ya, ya me quitó los campitos Necesito recargar batería Uh me lo relleno Por aquí va a venir O por aquí Por acá Cada vez viene más A la noche 10, a la noche 10 Uy, uh, yo... Es una semana en lo que tengo que resistir O habrá más A ver Vamos A ver Ya son las 5 No creo que sea necesario recargar Pero yo por si acaso Es mejor prevenir que lamentar Bueno Confunde mucho No te deja escuchar nada Ah, estaba viniendo a ver, vamos. A la noche 9 me voy a dejar asustar. Creo que sí, noche 9. O si no me dejo asustar en esta noche. Bueno, vamos. Yo sé que puedo contra este. Ahí estaba viniendo. Un, unos segundos y ya gano Unos segundos y ya gano esto. No me has podido asustar, eh. Siempre, mis hijos, termino muriendo una vez Pero en este juego, no Me asustar Aquí yo les dejo, yo no quiero ver A mí no me gustan los skimmers Voy a dejarlo mirando al closet Por si acaso Ustedes véanlo, yo no lo voy a ver, no se preocupen Ustedes, cuando menos se lo esperen Les va a brincar Vamos Ahí, cuando le brinca Yo no quiero morir Yo no quiero ver yo no quiero ver, y ya. Yo no quiero ver. Es que no sé cuándo va a saltar. No sé cuándo me va a saltar. Uy, ya viene. A ver. Yo quiero que va nada más. Yo no lo quiero ver porque yo no quiero spoilers. Ustedes lo van a ver, pero yo no estoy viendo ahora mismo la... En mi celular yo no estoy viendo el juego ahora mismo. Ahí está. Ya bien muerto. Chicos, aquí termina el video. Bueno, chicos, aquí termina el video tristemente. Ya que, como pueden recordar, yo nada más hago dos partes en cada episodio. Y En este caso, hasta la noche 8. 6 likes, 2 solicitudes para el siguiente video. Y adiós.